¿Tienes verduras pochas en la nevera? ¿O culetes de verduras congeladas que no dan para una ración? ¿Estás pelando zanahorias o cebollas? No tires nada de eso. Menudo fondo de verduras puede salirte. Aquí me tienes a mí aprovechando. Aquí intentamos no tirar nada. Un arbolito de brócoli. las primeras hojas de col, sí esas que son tan verdes la cebolla pocha que no acaba en su ese pimiento verde que ya está en las últimas la punta de un puerro, esas ramas y troncos de apio, ese calabacín tampocho que vamos a pelar de lo mal que está, las pieles de esas zanahorias que vas a usar para ese caldo tan rico y como no, esos culetes de judías verdes y guisantes admite de todo Solo hay que lavarlo muy, muy bien. Y esas espinacas, que tampoco se escapan. Y si no consigues llenar la olla, mételo en una bolsa y congélalo. Puedes usarlo cuando lo necesites. Mira qué olla. Cúbrelo con agua y deja hervir. No lo adereces. Hazlo cuando lo uses. No vaya a ser que no salga salado.